Se nos hacen difícil a los dos, malditas las circunstancias. Dito a veces el amor, malditas las distancias. El amor es más grande aún que la distancia entre nosotros. es tan triste estar ausente estás muy lejos donde te encuentres mis recuerdos son más grandes porque el silencio los engrandece ya no te puedo ni siquiera adorar cuando recuerdo ...lo lejos que estás. Se nos hace difícil a los dos... ...malditas las circunstancias. Maldito a veces el amor... ...malditas las distancias... Saber llenarse de paciencia y esperar, saber calmar las inquietudes, saber que los encuentros valen más, saber siempre dominar actos y actitudes, la distancia entre dos que se aman, no existe, ni existió nunca, a veces esos amores duran más, se culminen nunca, se nos hace difícil a los dos, malditas las circunstancias, Maldito a veces el amor, malditas las distancias. El amor es más grande aún, entre nosotros. Es tan triste estar ausentes, estás muy lejos donde te encuentres. Se nos hace difícil a los dos. Malditas las circunstancias. Maldito a ver. Malditas las distancias, sí. Malditas las distancias.